60 años de la revolución cubana, el embajador del Estado plurinacional en ese país señaló que las proyecciones entre ambas naciones incluyen temas comerciales, intercambios culturales y tecnológicos. ...embajador del Estado Plurinacional de Bolivia en Cuba... ...señaló que la Revolución Cubana es uno de los acontecimientos más importantes del siglo XX... ...probablemente no exista otro acontecimiento después de la Segunda Guerra Mundial... ...tan importante como fue la liberación del pueblo cubano... ...además destacó las relaciones y proyecciones entre Bolivia y Cuba... ...que avanzan en tecnología, comercio y cultura. Mayor, mayor intercambio comercial...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 no comulgan ni con la democracia de los pueblos ni con su desarrollo. También señaló que Cuba es uno de los países más solidarios del mundo. La Escuela Latinoamericana de Medicina tiene estudiantes de más de 80 países de todo el mundo, donde Bolivia se benefició con 5.000 becas. <música>